Comiendo hierba ¿Mm? ¿Mm? Hola a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Rita y ella es mi cerdita En el vídeo de hoy Bueno, decidido venir a grabar aquí fuera Porque hacía mucho sol Y por fin vamos a conocer a vuestros cerditos Hace dos semanas os pedí que me mandarais Las fotos de vuestros cerditos Y con alguna información Y por fin hoy los vamos a conocer, qué ilusión El primer cerdito que vamos a conocer es Troski, es el cerrito de Manuel ahora en esta foto está un poquito gordito pero hace un año y medio que está bastante más delgado y Manuel me cuenta que cuando era más pequeño Trotsky le gustaba mucho dormir en la cama del hermano de Manuel y acaparaba toda su cama hasta tal punto que un día el hermano quiso echarlo de la cama y Trotsky no se dejó y se le echó a morder cuando son pequeñitos esto no supone un problema y hasta pueden ser graciosos pero hay que tener cuidado con esas cosas porque los ceros son bastante territoriales y si les permitimos desde pequeños adueñarse de nuestra cama o de nuestro espacio y no nos hacemos respetar puede provocar grandes problemas luego de comportamiento cuando son más adultos y es importante desde pequeño marcarles límites, ellos tienen que hacer lo que tú quieras que hagas y hay que decirles, si no quieres que esté en la cama no le dejes y hay que marcarles muchos límites, es un consejo El siguiente cerro que vamos a conocer se llama Piper y es el cerdito de Luis que vive en Madrid en Alcalá de Henares Es un cerdito de dos meses y medio que acaba de adoptar, es negrito como tú Maya y tiene también cafetines rosas como Maya dice que le causa un poco de problemas porque como lo acaba de adoptar eh, no puede cogerla aún y tiene mucho miedo y chilla cuando se le acerca mi consejo para eso es bueno, la terapia de choque que es lo que usé yo con Maya es, todos los cerditos gritan al principio cuando les coges porque no les gusta nada tener las patas en el aire a todos los cerdos en general entonces lo que yo te aconsejo es que lo cojas cógelo, chillará y habrá un momento que dejará de chillar tú lo coges, lo agarras bien fuerte y cuando deje chillar lo dejas en el suelo y se darán cuenta de que no es nada malo y que no pasa nada cuando le coja, esto ves, lo veo así varias veces y al final dejará de chillar, a mí me funcionó con Maya. Marusa también ha querido mostrarnos sus cerditos, ella vive en México y tiene dos mini pigs, Botero que tiene un año y 11 meses y una, una cerita pequeñita que se llama Chanel y tiene 11 meses, son sus dos cerditos y son rosas y son monísimos. El siguiente cerdito es el cerdito de Javier que tiene 16 años. Tiene un cerdito que se llama Manuel y tiene dos meses y medio. Mirar qué monada. Aún es muy pequeño. Y dice que lo que más le gusta a Manuel es que le rasquen la tripa. Y eso es una regla general de todos los cerdos. O a sea, todos los cerdos se encantan que le rasquen. Y da igual con qué. A Maya le rasco con bolis, con palillos chinos, con cualquier cosa puntiaguda. Grace, de Puerto Rico, también ha querido ser su cerdita Es una cerdita monísima rosa de 7 meses y se llama Ainhoa Dice que lo más gracioso es que como aún es pequeñita lo que más le gusta hacer es chupar los dedos de los niños como si fuesen chupetes, como si fuesen la tirita de su mamá ¡Qué mona! ¡Qué simaya! Sí, Fernanda, de México, también tiene un cerdito que se llama Piggy Se lo trajeron para Navidad el año pasado y este año va a cumplir un añito es de color blanco y negro y dice que lo que más le gusta es el plátano. Antes lo tenían en, en su casa, pero como les destrozó el jardín, que es lo que suelen hacer los cerditos con la nariz, ¿verdad Maya? Pues ahora lo tienen en un rancho donde lo van a ver los fines de semana. Nuestra siguiente cerdita es Maggie. Maggie tiene 5 meses y es la cerdita de monte que vive en México. Dice que es muy tierna y que le encanta sacarse fotos. Y como dato peculiar, Maya... Como dato peculiar nos ha dicho que tiene un lunar en forma de corazón en el lomo. Mira qué bonito. Y te manda besitos Maya. Nuestro último cerdito se llama Wichi. Es el cerdito de Adrián y vive en España. Es un cerdito negro. Mira como tú Maya. Se parece mucho a Maya. ¿Verdad? Y bueno, como dato curioso nos cuenta que salta 2 metros 23 centímetros de longitud. O sea, saltando a lo lejos. Yo no sé cómo habrán medido eso, pero es muchísimo para un cerdo. Tú no puedes hacer así Maya, que no? Pues estos han sido los cerditos que íbamos a conocer hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, por tomaros el tiempo de mandarme la información, de mandarme las fotos. Me hace ilusión porque así todo el mundo puede ver que yo no soy la única que tiene un cerdo en España, sino que hay mucha gente y también en México y en otros países latinos. Entonces, muchas gracias a todos. Son mascotas, la verdad, que en España poco populares, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la gente las tiene muchos y espero que, bueno, os anime la gente en España a tener más cerditos porque son mascotas muy originales, peculiares y se hacen querer mucho. En fin, pues este ha sido el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y no os vayáis y suscribiros a nuestro canal en el cerdito de la esquina o en el botón rojo de abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ah! ¡Suscríbete!